¿Qué pasa, Peña? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Eso es que se ve mis vídeos, ¿no? Sí. ¿Quién eres? David. David. No. Tienes que gritar mucho, ¿vale? Porque si no, alguien nos escucha. David. ¿Cuántos años tienes? No. Cinco años. ¿Sabes que eres el más pequeño que ha venido a mi canal, no? Es un niño prodigio. Sí, ¿verdad? Mira el skate, es más pequeño. Dale like, suscribirse y la campanita. Nadie Uy. se lo está diciendo de fondo, nada. No, para nada. ¿Qué quieres que hagamos para empezar? ¿Nos volvemos locos? Nos ¿Ya quieres empezar por ahí? Este niño está loco Vale, se va a tirar de una rampa muy grande, no sé cuál me está diciendo Pero sé que es grande, más que él seguro Porque... vamos Bye. Acaba de empezar El vídeo, pero pues eso Eso no es una rampa, eso es... ¿Qué es eso? Ni yo me tiro, ¿no? David. has hecho eso? Ya se lo he empezado. Eso no es nada para ti, ¿no? Estamos engañando. A ver, contrafoco. Contrafoco. Contra a ver, que no me dejas. Acabamos de ver que de una rampa se tira. Así que ya suponéis que es rampero. pero... vamos a comprobar si de street se va a hacer algo. ¿Sabes qué es el street? No. Sabes que el English... Mm, la calle. La calle. Yo te digo trucos y tú los intentas hacer. ¿Un Oli. Lo más pudre. En toda mi vida. A ver que no te, grabo ¿Te he grabado bien. Yo creo que nos ha mentido, yo creo que. ¡No te mentido ¿Vale? ¡Eh, hostia, coño! Que ¡Me quiero grabar! Me... <ríe> yo tengo que estar así o me está grabando, es que no me entiendo Mira, estoy grabando, lo que pasa es que tú estás aquí arriba y este está aquí abajo. Me tengo que dejar la espalda hoy vale? Así yo creo que tú nos has mentido y no tienes 5 años. Sí, sí. El DNI. ¿Sí? Ah, vale, vale. Tiene 5 años. Llegando, ya, ya. Y 3 meses y dos días. Seguimos. El frontside casi que lo has hecho. Yo, me Yo no me lo creo. Uh. Uy. Oh. Oh. Este niño está eléctrico perdido. Le ha dado 20 tiros en menos de 10 segundos. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Qué truco quieres hacer ahora? Yo. Toma oh. Yo. Eso a mí no me sale ¿Cómo lo has hecho? Sí, mira. Oh. Hay que estar todo en cada punta ¿Necesitas algo? Acabo de procesar lo que me ha dicho Dice que nos tiramos por la escalera grande. Hola hermana, ¿cómo te llamas? Tú también eres niña provincia? No, no tejas, nos están llamando. Tú, si no me entero de algo, pues tú lo dices. Claro, claro. Yo estoy detrás, claro. chico detrás de qué? Pues eso, hazlo, hazlo. ¿Qué va a hacer un oli o un...? No, no. Va a hacer look la ¿Sí, no? Ese es mi truco. Yo no lo he dicho en la vida. ¿Qué ha dicho? Que no lo he dicho en la vida. ¡Esa tira ya! Y es que es verdad. Lo hacemos seguidos. La he escuchado, tío. <risa> me has hecho hacerlo solo porque no se fía de mí. No se creía que me lo hago. Ahora lo hacemos juntos. Se <me risa> sabe que iba a fallar, chaval. ¿eh? <risa> Toma. ¿Qué quieres hacer? ¡Qué roles? ¿Qué? ¿Qué roles? ¿También haces sí. roler? Si me tumbo, ¿me saltas? ¿Sí, sí, sí. Venga, sí, sí. Sí, sí. Vale, vale. Se va a volver loco. Uh. ¿Seguro? Uh. ¿Cómo me ¿Seguro? Como me des? Ay, hola. ¡Uf! Uh. Yo. toca a ti. Yo te salto. Yo confiaba en ti. Claro, lo no, Hombre, no, hombre, hombre. Así. No, no, pero de pie, no me deja, no me deja. No, vale, así, así. Vale, de backflip te salto. Ay, qué miedo. ¿Cómo le A ver, ¿confías en mí o no? ¡No! ¡Dale, sí, no te muevas! ¡Ay! ¡Ay, por favor! sabías. lo sabía, ¿no? Tú saltas aquí. Claro, yo por eso te he dicho de saltarte de piso, pero no te fías. No. Pues seguimos haciendo los locos. ¡Mira, loco! ¡Mira, loco! estoy loco! Me tiro de. ¿De, de, de dónde? ¿De ahí? Venga, va, como loco ¡Vamos, vamos! Tú también, hermana Tú también, claro, tú te tiras Este niño lleva rodilleras y las lleva aquí abajo, ¿sabes? Las lleva de, de espinilleras se acaba de pegar una torta que yo no sé cómo sigue vivo. El otro prodigio, Leo. Haría bueno, ya el skin, ¿no? Ya está, ya no te tiras, ¿no? te has hecho daño, vas para el hospital. Uh. pique, pique, pique! pique ¡Wow! Uh. ¡Uy! Uh. Uh. ¡Ay! ¡Ya! Yeah. Yeah, no, uh. uh. Sí, no era, ¿eh? Vamos para el bowl, que es lo que mejor se le da Hay mucha gente, así que os tenéis que colar. Vosotros en los reyes. vamos por allá. transición. Mira qué transiago, eh. Ya estamos en el bowl. Uy, qué transición. Uy, ya soy como... ¡Dios! Se va a tirar de la rampa pequeñita. Yo creo que no se tira. Pero... ¡Que no! Yo la veo muy grande. ¡Uy, se ha tirado! ¡Mira, mira, mira! ¡Dios! ¡Dios! La grande Se va a tirar de una rampa que es más grande que él Por 5 Se va a matar algo. Yo de una rampa así tardé en tirarme 5 años por lo menos sí, Espérate que te voy a enseñar un truco Antes de tirarse de la rampa de Tony Hawk Quiere sorprenderme Primero él y luego le sorprendo yo a él Aunque está más difícil Yo como un fakey Fakey rock No sé cómo se llama pero Fakey rock, ¿no? Parece Vale, tú no has mi relación Pero ha sido. Sí. Uh, ¡Qué máquina! ¡Mi ídolo! Ahora me toca impresionarte ¿Sí? A mí y a ti ¿Cómo te has quedado, David? <LEGO oğlum> <susurra> ¡Mal! <filled Narrirement> No, no, no, no todavía no Se lo tiene que ganar Claro, las chucherías hay que ganárselas Yo la Para ganarte esa chuchería tienes que hacer un oli Pero con mi tabla ¡Oh! Pero si esa tabla no es para ti Si es como tú de grande Te da igual, ¿no? Sí lo da igual parece que lo da igual sí sí sí vale te has ganado la chuchería ahora sí te atreves a yo darte la cámara y tú sacarte unas tomas épicas qué dices ah como que no claro si la rompe paga eh esta es la cámara oculta sabes cuál es está oculta a que no está aquí la cámara con qué estamos grabando una cámara, güey. Es un dron. Es un dron. Vas a hacer algunos trucos y yo te voy a grabar y tú como si yo no estuviese, ¿vale? Vale. 3, 2, 1 y acción. intentado ahí? ¿Cómo? esta rampa es muy difícil está cortada lo haces ah vale es que la rampa está mal construida y tú te has querido sentar y ya está no no me no, no he querido sentar lipes o, o no? lipes Sí, yo creo que ¿Tú la práctica pero... bien? ¿La teoría todavía? No, yo nunca Dale. A mí me vale ¡Wow! ¿Estás bien? Dios, qué skin más pequeño, chavales Me gustaría probar un oli con esto Quizá lo hago de un metro, ¿no? ha muerto? ¿Tenemos que ir al hospital? ¡Ah! Tiene cosquillas, tiene coquilla, sí, Está vivo. Ay, bueno, menta, no tengo cosquilla. ¿Lo vas a hacer? Ay, ¡Oh! Pero si eso es más difícil. Ay, ¡Oh! Ha hecho Fresh Smith. Sí. Para demostrarnos que el Smith no ha sido de Potra, nos lo ha hecho de fake -y. Increíble. Las manos se cortan con el dedito. Oye, tú no serás Tony Hawk. Qué... Esa ha sido culpa de los ejes, que están mal hechos. ¡Sí, ¿Sabes hacer un bloom? ¿Sabes hacer bloom? Sí. Con cinco años. Sí, Mira, Mira, matadle, dale. Esperad algo de bloom. Lo hace bloom. Aquí hay una rampa chiquitita, pero es que para él es grande. Lo va a hacer. What ¿Qué? ¿Qué? Estoy flipando. ¿Es Blun o Bluna Rocan? ¿Bloom? Blun. Blun. ¿Sí? Venga. ¡Sarrocan! ¿Cómo? Es la primera vez que veo ese truco en mi vida y lo hace un niño de 5 años. Otro, ¿cómo que otro? Lleva a decir, este es el último truco del vídeo. Peña, como último truco, se va a tirar de esta pared. Ya para practicar, por si llegan los likes, se va a tener que tirar de esa. Si todavía no lo has visitado, ya se ¿no? ¿Tú estás seguro? No, estoy seguro. ¿no? Si esto no es nada para ver. ¿Qué tienen que hacer para que se tire de la otra? ¿Qué le den. ¿Hay que peinarte o algo? ¿No? Ah, ¿Qué tienen que hacer antes de empezar el vídeo? Estoy aquí con el David y vamos a patinar. Ya te puedo cortar la cara. Es que ¿No? Pero mira, si no la vamos no, no me... Y viene otra va por mí. dile, dile, dile. Estamos grabando los chicos encima de una sombra de dos metros Mira qué pit. me tengo que poner así. <risa> es que el cámara está grabando. que David. No. No. ¿Qué tiene que hacer? Es difícil, ¿sabes? Entenderte con un niño de 5 años Ah, pero... ahora me entiendes, ¿no? Contigo peor, Agustín o sea, ¿Le prefiero le bueno. él? A... ¿Tirarnos de aquí? Sí, pero la rampa es él, tú que me lo quieres dar. ¿no? Ah, no, no, no, perdón, perdón perdón. <risa> me han dicho que corte. No, no, no Es que yo tiro por lo alto y luego ya me diréis No, Es que si tú eres muy alto Agustín, vos tienes la ojete, un pelo que te doy Pues mejor para mí, te veo en 3D Este vídeo está siendo la locura, parece esto una guardería Ahí, que no sé dónde sí, grabar no, mismo... A ver, que no me he cortado el pelo desde hace 4 años o sea, lo parezco ya aquí algo raro contra otra vez me cago en mi. ¡Ay, fuego! ¡contra ¡por sí. a ti ¡ay! mira! ¡no! Vale. ¿qué te pasa? yo habría venido por, por la mañana pero tú no claro pues claro. yo estaría durmiendo pero más para arriba hijo que se te ve la lengua mira ahí ¡ay! como se ha dejado un niño pequeño? ¿te quiere romper? ¿Tabilito, tabilito, tabilito, un... ¿tú sabes que es no hombre, esto es noche malito. ¿Me has dicho que quería salir en el vídeo? Ya está saliendo ahora. Te prometo que voy a dar un like. Un like, sí. Gracias, gracias, gracias